En saben, tiene 21 institutos universitarios de investigación. Seguir la tradición que caracteriza a la Universidad Española. Prenen posesión del cargo las personas que han resultado electas. Promete cumplir finalmente su obligación del BEUCARREC, donde está la ley, guardar y perguardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia.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 Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo. Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo. al Rey, guardar y hacer guardar, guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. Corresponde a los departamentos y sus miembros, con la ayuda del equipo rectoral, encontrar el difícil equilibrio entre las tareas de docencia, investigación y gestión, para realizarlas con la calidad y excelencia que la sociedad nos demanda. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los estatutos de la Universidad Politécnica. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de dedicar con la autoridad Rey, guardar desde guardar la Constitución, el Estatuto de la Autonomía de la Comunidad Valenciana y los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valenciana. También, cumplir fielmente las obligaciones de mi Meucal, en la de autoridad del guardar y guardar la Constitución, el Estatuto de la Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Comunidad Politecnica de Valenciana. Sin duda, los institutos universitarios de investigación son uno de los pilares básicos en los que se sustenta la excelencia de esta universidad, en aspectos eh, que se nos suponen, ¿eh? como es la generación de conocimiento, investigación, como es la transferencia de conocimiento al sector productivo, pero también eh, en la formación. las obligaciones de mi cargo, con al rey, guardar y hacer guardar la constitución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 son centros e institutos que desarrollan su actividad investigadora en el seno de la Universidad Politécnica de Valencia. Podemos ver en ellas que sean más modestas y más pequeñas que sus hermanos mayores, los institutos universitarios, pero no por ello son menos importantes, pues frecuentemente son su germen y agrupan a un importante número de investigadores y e investigadoras.